Bueno, pues aquí estamos, regresando de la graduación de Dragones del, del 2013. ¿Vamos en camino a qué? Ah, no sé. ¿Qué nos ocurre en el camino? Bueno, a ver qué se, nos ocurre, bueno, a ver qué se le ocurre a Karen en el camino. Aquí está Karen, como podemos ver. No, la grave. La madrina. Y acá está el, el padrino. El carnalote, el gemelo ya que estoy hombre. <risa> ¿Qué le dices a mi asiento? Como a que... Vamos a ir manejando aquí? Está costadilla, ¿no? ¿no? se preocupen, estas son situaciones que después de lo que pasó en la grabación. ¿Por qué estás grabando solamente a ti? No, estoy grabando a <risa> ahora bueno ya no. tengo miedo eh. no. bueno pues como ya no quieren que los grabe pues mejor ya la apagamos y lo único que les puedo decir jóvenes es de que este, tenemos que esfuérzate, esfuérzate y sé valiente como dice en el, en el libro de Josué capítulo 1 del 6 a Nueva. Este, estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua Estamos en la calle 5 de Febrero, Avenida Chaveña sí, ¿no, ve? Bueno, la ve, en la avenida ajá. Estamos en la Plutarco Elías Calles El año 2013, el día 28 de junio lo único que les podemos decir es de que nunca se rindan y pongan su fe en Dios y confianza. Así que saludos de nuestra parte, de parte de Kevin, de parte de Karen y de Brian, que somos sus hermanos en la fe en Cristo Jesús y que los amamos profundamente en cualquier parte de la República o cualquier parte del mundo donde esté.